Mujer especial, no es la que tiene una carita bonita, un cuerpo bonito, ni la que no conoce errores. Sino es la que ha cometido miles de equivocaciones, que ha amado sin ser amada. Ha entregado todo a cambio de nada. Que ha llorado, sufrido y perdido. Pero aún así se ha levantado, la que ha cerrado capítulos sin resentimientos. La que pese a todo lo vivido, aprendido, ha sabido curarse y ha vuelto a amar, sin rencor alguno. Érase una vez, el fuego, el agua y la confianza. Entraron juntos dentro de un bosque. Y el fuego dice, si tuviera que perderme, busquen el humo. Porque ahí donde hay humo hay fuego. El agua dice, si tuviera que perderme, busques la humedad. Porque ahí donde hay humedad, está el agua. Entonces la confianza dice, si yo tuviera que perderme, no me busquen. Porque una vez perdida no me encontrarán nunca más. Antes de herir a una persona, toma una hoja de papel. Arrúgala. ¿Lo has hecho bien? Bien. Ahora intenta hacerla volver como era antes. No es posible, ¿cierto? El corazón de las personas es como esta hoja de papel. Una vez que las has herido, es difícil que vuelva como cuando la has encontrado. Entonces, antes de tratar mal a alguien, piensa bien en aquello que haces. Alguien tendrá tiempo para ti. A alguien le importará tu silencio y se preocupará tus lágrimas. Alguien estará ahí para darte su mano, para curar tus heridas, para levantarte y apoyarte una vez más. El amor será la respuesta cuando le preguntes, porque lo ha hecho. ¿Cuántas cosas voy dejando atrás? Gente, momentos, recuerdos. Algunas cosas son así, porque así lo quiero. Pero más allá de todo, hoy me miro al espejo y me siento completo, seguro. Porque soy yo mismo, porque sé valorar el esfuerzo que pongo día a día a mi vida para ser mejor y superarme. Sé que no caigo bien a todo el mundo, pero mi conciencia está tranquila. No finjo ser quien soy. Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda grandeza. Tengo una edad en la que dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde voy. En este momento de mi vida, tampoco me importa si me quieren o si me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz. No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo y la falta de respeto. ¿Sabes por qué soy feliz? ¿Y tengo la conciencia tranquila? Porque yo no necesito apagar la luz de nadie. Simplemente, día a día me esfuerzo para que mis sueños se cumplan, sin tener que lastimar a alguien más. Esta vida, si no tienes cuidado, los rumores te harán odiar a personas inocentes y amar a los hipócritas. Todo es cuestión de tiempo. Del tiempo que das, del tiempo que te dan, del que dispones, del que malgastas, del que disfrutas. Todo es cuestión de tiempo. Es lo más valioso que tienes y es lo más valioso que alguien te puede dar. La herida que más cuesta sanar viene de quien dijo que nunca te la iba a causar. Solo Dios y yo sabemos mi historia. Por lo tanto, Él es el único que puede juzgarme. Porque en este mundo hay gente que habla de los demás y está peor que uno. Nunca te das cuenta de lo feo que te llegaron a tratar hasta que llega alguien que te trata bonito y no sabes cómo reaccionar ante tanto cariño. Karma, la maldad vuelve al remitente. La envidia, a quien la siente. Las mentiras, a quien las ha dicho el amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos. No des vueltas al pasado, pues no lo puedes cambiar. Que no te agobie el futuro, no sabes que llegará. Disfruta y vive el presente, no lo dejes escapar, porque una vez que se vaya, ya nunca más volverá. Toma distancia de las personas que nunca admiten que están equivocados y siempre tratan de hacerte sentir que todo es culpa tuya. Deja que cada cual viva su vida, pague sus precios y reciba sus consecuencias. El que siempre bien, no ha de temer, el que no, sabe la cosecha que le espera. Cuando ya no te escriba, ni te busque como antes y ya no sea la misma persona, espero que recuerde que siempre estuve ahí y no lo valoraste. No le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear sus propias, pero si necesitan refuerzos. Aquí estaré listo para entrar en acción. Mujer, pudiste con otro año. Pudiste contra los tiempos difíciles y el dolor. Pudiste levantarte y seguir adelante cada vez que caíste. Pudiste salir de los problemas y los contratiempos. Pudiste este año y estoy seguro que podrás el otro año siguiente. Mujer bonita. Hasta la mejor persona se cansa de mover montañas por quien no mueve por ella ni una sola piedra. Camina hacia adelante, vive cada instante y si la tristeza llega, mírala de frente y desafíala. Vive con la ilusión de lo que hoy traerá la vida y no te quedes en lo que el ayer te quitó. Sé respetuoso incluso con aquellos que parecen no merecerlo. El respeto es un atributo de tu carácter, no de ellos. Nunca provoques una lágrima de dolor a alguien que quieres y mucho menos a tu madre. Porque tarde o temprano derramarás el doble. No es bueno callar lo que se siente. En algún punto, tarde o temprano, terminarás estallando de la peor forma. Lo que se siente se tiene que decir sin anestesias ni pausas. Cuando te agachas y soportas todo, solo te estás lastimando a ti mismo. No hay cosa más bonita que llorar hasta que poco a poco el alma descanse y se sienta mejor. No podemos ser fuertes siempre. No es posible, ni saludable. ¿A usted que cree que todo en esta vida es el dinero? ¿Dónde venden confianza? ¿Dónde venden lealtad? ¿Qué precio tiene un buen amigo? ¿Un buen hombre? ¿Dónde compras amigos y amigos fallecidos? ¿Con cuánto se arregla una familia destrozada? ¿En qué centro comercial se quitan las penas que cargas? La decepción te enseña que la gente no siempre es lo que dice ser, y uno aprende que aunque a veces duela, no cualquiera merece un lugar en nuestra vida. Ojalá un día todo sea como antes. ¿Dónde demostrarás interés por mí a diario? Donde hablábamos a cada rato y nos quedamos horas conversando. Sin ignorarnos y contestando rápido. Cuando me preguntabas cómo estaba y cómo había estado mi día. Esos días donde me levantaba con un mensaje tuyo de buenos días y me dormía con un mensaje de buenas noches. Donde me contabas cómo estabas y si me querías o me extrañabas. Esos días fueron los mejores de nuestra relación. Elijo amarte en silencio, porque en silencio no encuentro rechazo. Elijo amarte en soledad, porque en la soledad solo a mí me perteneces. Elijo adorarte en la distancia, porque en la distancia me protejo del dolor. Elijo besarte en el viento, porque el viento es más suave que mis labios. Y elijo tenerte en mis sueños, porque en mis sueños no tiene fin. Si algún día te hago falta... No llores, mejor sonríe por mí, por nosotros y por lo que fuimos. Sonríe porque nos hicimos felices, fui parte de tu vida y tú de la mía. Sin algún día te hago falta, no estaré lejos, seguiré cerca de ti. Voy a cuidarte como siempre. Sin algún día te hago falta, solo será en persona. Porque desde mi energía a la tuya, seguirá existiendo esa conexión especial. De mil formas, seguiremos juntos y por esa razón seremos eternos. La palabra tiene mucho de aritmética. Divide cuando se utiliza como navaja para lesionar. Resta cuando se usa con ligereza para censurar. Suma cuando se emplea para dialogar. Multiplica cuando se da con generosidad para servir.